venga a nadar. Nunca llega el agua tan lejos, ¿eh? Ah. Normalmente se concentra en este trozo y allí, como sube la calle, ya no hay. Pero es que está llegando ya a unos niveles y aquí ya está entrando dentro de... de la aldea. Dentro de los patios. Ya está ahí dentro el agua, y bueno, es que aquí había una cera antes, <ríe> y ahora hay... Madre mía...